¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Que Vamos a empezar a conectarnos para tener el súper programa que tenemos el día de hoy. Hacía ratico que no habíamos tenido, pero ya. Ya vamos a empezar nuevamente con nuestras charlas eh, semanales. Aquí ya tenemos a Karina. Karina, pídeme para... A ver, vamos a arreglar acá un poquito la luz que la tenía toda en la cara. A ver. Genial. A ver, Karina. Karina, Karina. A ver, mientras nos vamos organizando. Claro. Qué, Qué raro que Karina no ha podido conectarse. Hoy vamos a tener un programa muy chévere con Karina desde Chile. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Pues bien, ahí te veo. Eh, y decía yo, pero ¿y qué le pasó a Karina que veía que entraba y se iba la, la solicitud? ¿Cómo estás, Karina? Sí. Bienvenida una vez más. Bien. Muchas gracias a este gran podcast que tenemos para empoderar a la gente, para mostrarles sobre emprendimientos y muchos daticos que nos puede seguir en el momento, nos puede servir en el momento que estamos comenzando un emprendimiento o que ya estemos en medio de un emprendimiento, pero son datos súper importantes con mucho valor. Karina, desde wow. Chile que cambiaron el horario y casi no nos podemos de acuerdo con este cambio de horario. Bueno, lo que puedo contarles a las chicas que, eh, que tienen este espíritu emprendedor y que nos acompañan hoy día es que estoy muy preparada para este live desde muy temprano, <ríe> porque justamente como decía Anita nos jugó ahí una mala pasada el tema de los horarios, la conexión desde Chile con Toronto pero ya estamos aquí eh, completamente disponibles para entregar este podcast eh, que vamos a hablar sobre por qué es tan importante capacitarnos y sabes que eso lo le he venido dando vueltas durante todo el día y, y hemos pues eh, por supuesto preparándonos para el podcast y traerles este este gran eh, contenido pero también vamos a hablar no solamente del, del de lo que es el, el, el aprender y las capacitaciones eh, presenciales, sino también en línea, las que son pagas, las que son eh, gratis, los mismos programas. Mira que hay muchísimo también hasta en Netflix que podemos ver que podemos aprender muchísimo sobre eso. O sea, la idea es capacitarnos, ¿cierto, Karina? Sí, la idea es estar a la vanguardia, ir teniendo los conocimientos que necesitamos para que, ir evolucionando nuestros negocios, porque hoy en día eh, el tema online va muy rápido, lo que resultó hace un mes atrás puede que este mes ya no resulte, entonces las emprendedoras tenemos ahí un reto cuando queremos llevar nuestros negocios al mundo online, por ejemplo, y debemos estar siempre capacitándonos y aprendiendo de esas novedades, y, y bueno, esta capacitación puede Puede ser de muchas formas, incluso eh, yo hoy día les tengo preparado algunos libros eh, con, con información que van a venir a enriquecer todos estos conocimientos, de estas capacitaciones que podemos realizar. Eh, para mí, yo quería contarte que descubrí el, el, el último descubrimiento en capacitaciones que era la mentoría. Yo decía, pero ¿qué será eso? ¿En qué me puede ayudar? Y eh, Robert Kiyosaki vino a decirme la palabra perfecta, que es que uno pueda eh, descubrir de esa otra persona que ya pasó por donde tú quieres caminar, eh, y puedas descubrir ese método que usó para que tus pasos sean más seguros y para que tú vayas y sepas en qué dirección tienes que ir. Entonces ahí ya eh, fue así como una explosión de sabiduría y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, me voy a guiar por esta persona, me voy a dejar enseñar. Así que ese fue eh, el, el último descubrimiento en cuanto a capacitaciones que tuve, poder dejarme guiar por un mentor. ¿O por una uh -huh. mentora? Uh -huh. Mira, lo que estás diciendo me, me viene eh, muy al anillo al dedo cuando hablamos de mentorías o cuando hablamos de primero de las capacitaciones. Lo, yo digo que los libros son la mejor forma para capacitarnos. Son 24-7 en cualquier momento. Si no puedes dormir, lee. Si te levantas temprano, lee. Si es un fin de semana y no tienes nada que hacer, lee. O sea, definitivamente eh, la mejor capacitación que podemos tener son los libros, la lectura, ¿Cierto? Y eso nos lleva a las mentorías también, que los mentores los consigues por todas partes. No tienes que tener uno ni dos, puedes tener 10, 15, 20 sí. mentores, siempre y cuando sean personas a las cuales tú puedas llamar mentor, tengas ese ese attach, ese eh, eh, ¿cómo sería? Que es, ese... tú puedas ver que él hizo algo que que, que a ti te sirve, que a ti te va a servir de guía. Entonces, por ejemplo, si él eh, eh, o ella es una experta en el diseño de páginas web y tú necesitas esa expertise, vas y pides esa mentoría. Uh -huh. Que tengan eso, ese, esa, eso en común, que veas que esa persona te puede enseñar algo, que te vaya a guiar por el camino que tú estás necesitando, el cual vas a aprender para poder mejorar Exacto. y capacitarte en lo que estás necesitando en ese momento. ¿Y por qué es tan bueno? Porque tú a lo mejor en ese camino, tú sabes cuál es el, el, el, el final del camino, pero no sabes qué, qué ruta es la que tienes que tomar. Y puedes equivocar el camino varias veces y te puede tomar mucho tiempo, incluso puedes llegar a claudicar porque encontraste que era muy difícil, no lo pudiste hacer sola, no encontraste la información adecuada o simplemente te llenaste de la información que hay en internet que hoy tenemos muchísima información y muchas veces no sabemos cómo usarla. Entonces, esta persona te va a decir exactamente qué pasos seguir de acuerdo a lo que tú necesitas. Y esa es la ayuda que nosotros necesitamos para avanzar rapidito y en forma segura con nuestros emprendimientos. Uh -huh. Además de que es más, más fan, más chévere andar acompañado, ¿no? Que estar solo uno sí, por ahí entonces, caminando y, y dándose contra las paredes. En cambio, si tienes a alguien a quien seguir y con quien caminar de la mano, pues más rápido y más fácil va a ser tu, tu adelanto. Yo También puedo no... decir... Que... Disculpa, Anita, puedo no, decir mira. que fui esas porfiadas que años estuve descubriendo el camino. Yes. Pero también ahora me doy cuenta que me pude haber ahorrado años, quizás la mitad de esos años, si eh, hubiera encontrado o me hubiera acercado al, al mentor indicado. Ah, Porque sí, sí había otras personas haciendo el negocio que yo hacía, pero yo quise, quise ahí ir inventándome el camino y me equivoqué en muchas cosas eso nos pasa a muchos eso nos pasa a muchos no fuiste la única no te preocupes pero está buenísimo porque cuando aprendemos así nos golpeamos una vez aprendemos y seguimos ya cada vez claro. capacitándonos más y viendo que en qué nos sirve cómo podemos hacer qué otro mentor podemos seguir de dónde más nos podemos agarrar qué otro libro podemos leer qué hay nuevo Ajá. en línea qué capacitaciones hay nuevas en línea hay muchísimas capacitaciones gratis Gratuitamente, gratis, sí, y son buenísimas, buenísimas. Es si no buscar una en las en las páginas eh, en las páginas web en, donde uno puede buscar y ahí aparece una cantidad. Hay otras que son pagas, por supuesto, que son también de pronto eh, traen una información pues más avanzada porque pues para algo estás pagando, cierto, y pues que son supremamente recomendables también. Así ¿tú es. ¿Qué crees que Justo. cuál es qué, qué es lo importante de capacitarnos, de estar siempre en capacitación? uy no quedarnos atrás no quedarnos obsoletos y además ir eh, a ver cómo lo podemos decir los negocios así como nosotros van creciendo y muchas veces empezamos siendo eh, como el dueño del circo pobre que es trapecista, hace el ingreso de los de los eh, de los de, de, de quienes van de a ver absolutamente todo y cuando ya nuestro negocio crece, ya no podemos hacer todo porque simplemente tenemos que atender muchos clientes, tenemos que hacer el producto o tenemos que eh, entregar el servicio y ya el tiempo no nos da. Entonces es una evolución natural que le tenemos que dar a nuestro negocio, ese poder crecer y buscar un mentor que nos diga, ¿sabes qué? Llegó el momento de que puedas eh, entregarle a otro profesional esta parte de tu negocio, que uh -huh. es delegar, o que, te, que te abra la mente hacia, por ejemplo, eh, automatizar tus procesos, que ya no sean manuales, sino que eh, exista un proceso que lo hace en forma automática, como por ejemplo el autoposteo en redes sociales, si es que ya no te da tiempo de hacer tu feed en Instagram o en Facebook, eh, encontrar esas herramientas para que haya un autocontestador en tu chat o en whatsapp nosotras sí. tenemos que ir buscando esa necesidad que tenemos para darnos tiempo porque tampoco vamos a crecer si todo nuestro tiempo lo vamos a invertir en el negocio la idea es de tener un negocio es poder tener un tiempo que dedicarle a tu familia un tiempo para ti es importantísimo el tiempo que nos damos para nosotras para viajar por ejemplo, que es algo que todos deseamos darnos, aunque sea una semanita, para disfrutar de nuestro negocio, de las ganancias que da de nuestro negocio. Y uh -huh. eso lo vamos a encontrar a medida que nos vamos capacitando para solucionar ese esa piedrita en el zapato que tengamos. Por ejemplo, si es tiempo, necesitamos delegar tareas. ¿Cómo las delegamos? Ese mentor o esa capacitación nos va a dar la guía para decir, ¿sabes que Necesitas un especialista en cierre de ventas. necesitamos un especialista, eh, quien vea tus redes sociales. Pero es, es, de repente esas respuestas nosotros las buscamos en la capacitación. O bien sí. esa, esa persona que va a, a administrar tus redes sociales. Uh -huh. Definitivamente nos capacitamos para ganar más sueldo. Te pagan según lo que sabes entre más te capacitas más vas a ganar más puedes aspirar si quieres un sueldo un, un trabajo más alto debes de capacitarte para alcanzar ese puesto más alto y si quieres ir más alto capacítate para conseguir el más alto entre más te capacites más sueldo vas a tener y más son tus posibilidades de entregar un mejor servicio un mejor producto uh -huh. y cuando hablamos del dream team de lo que es el, el equipo eh, de ensueño que uno quiere, como dices tú, de uno no hacer todo completamente uno, porque así comenzamos todos, que nos toca hacer absolutamente todo, como tú pusiste el ejemplo del circo, el señor que vende los piques el que va después corriendo y es el, el que habla por micrófono, luego es el que le toca subirse también a la tarima o de pronto maestrar los animales, o sea, todos empezamos así. Todos, absolutamente todos comenzamos así. Y es buenísimo, by the way, que lo, que lo hagamos, porque así aprendemos de todos los puestos. Y sabemos las necesidades que tiene cada uno de esos puestos, pero no siempre puede quedarse uno en ese mismo lugar. Si quieres seguir avanzando en tu emprendimiento, debes de seguir capacitándote para precisamente poder ir escalando. Contratar el personal adecuado que vaya supliendo esas necesidades el señor del circo necesita conseguir a alguien que venda los piques, digo, que, que haga, eh, ama, que haga la, lo de los animales, que vaya y suba a la tarima, que haga absolutamente, cada uno debe tener su puesto, para que el señor del circo esté afuera realmente haciendo lo que debe hacer. Los negocios, contratos, mirar a qué otras ciudades debe de ir. ¿Y cómo se logra todo eso? Precisamente capacitándose. Se me fue Karina y me dejó sola. No, aquí estoy. <risa> Entonces pues sí, eso. es muy importante capacitarse. Si deseas ganar más sueldo, tener más ingresos, ingresos más inteligentes, hacer negocios más inteligentes, si estás aburrido de ganar siempre lo mismo o estás cansado en el mismo en el mismo puesto porque llevas, no sé, 10, 15 años en el mismo puesto, capacítate y sal de ahí en, eh, porque de, necesitas aprender algo nuevo para poder ganar y aspirar a tener un sueldo diferente. Así es, incluso en networking, cuando nosotros trabajamos con grupos de personas, eh, eh, llegamos a crecer tanto o llegamos a tener un equipo tan grande que nosotros también necesitamos ir aprendiendo a cómo capacitar a nuestro equipo. Y eso es súper bonito porque llegas al punto de crecimiento personal en donde tú elevaste todas tus posibilidades para llegar al mejor nivel y ahora te toca asumir esa responsabilidad de que tú tienes los conocimientos y puedes capacitar al que viene entrando y eso es lo que te va a dar eh, la luz para que sean un gran equipo y para que puedan replicar todo eso que aprendiste en el tiempo. Y que es tan bonito porque nos da la posibilidad de convertirnos en mentores, de convertirnos en capacitadores de esa red que vienen haciendo. Y que va a ser tan exitosa como tú porque va a tener tu ejemplo. Uh -huh. Acá nos dice Olga, a Patarroyo, olguita nos dice, es una inversión en, una, en uno mismo y en nuestro claro. emprendimiento o negocio. Así mismo, Olguita, es, eh, Eso no es un gasto, es una inversión. Muchas una personas dicen, yo no quiero porque no tengo el dinero, porque es un gasto. No, si lo vas a poner en tu Excel de, de entradas y salidas, eso no lo pongas como un gasto, ponlo como una inversión en ti. Precisamente te cuento, yo estoy tomando un curso sobre business eh, y ayer estuvimos hablando un poco sobre este tema y la importancia que tiene el, el, gas, el, el invertir en uno mismo, porque eso sí no tiene, o sea, no tiene un límite. Si tú inviertes en algo, vas a tomar, vas a tener una, de regreso vas a tener una ganancia, ¿cierto? Pero cuando inviertes en ti, no hay un límite de ganancia, porque siempre vas a estar aprendiendo. Además de que uno le empieza a agarrar este gustico y, y quiere aprender más, y quiere tomar el siguiente curso, y quiere seguir aprendiendo, porque le está agarrando ese, el tirito y le está agarrando el hilo para uno aprender y aprender más. ¿No te pasa? A mí me encanta. Sí, sí. De hecho, te lo contaba en el tema de networking. Cuando tú sientes esa posibilidad de que ya llegaste al nivel más alto y ya estás mirando hacia abajo cómo entran los demás y dices, oye, pero yo tengo algo que entregar. Yo me siento capaz de ir y ayudarlo a crecer. Entonces, uh -huh. en ese momento, tú sientes esa vocecita, escucha esa vocecita interna en donde te dice, tú tienes conocimientos que entregar, tú tienes la capacidad para eh, llevar a otros a lo mismo lugar donde estás tú, y, y sientes esa inquietud de enseñar, de capacitar, y bueno, puede ser pagada o puede ser gratuita, pero tú tienes esa intención que es muy rica, que está muy dentro de ti, y que te hace sentir maravilloso, porque te das cuenta que eres capaz de hacer muchas cosas que a lo mejor antes creías que no. Pero te sientes ahora con esa seguridad de hacerlo y es eh, más, que, más que decir, eh, yo gasté en una capacitación, esa preparación que tú vas recibiendo durante tu vida, o eh, eh, enfocada a tu negocio o enfocada a tu crecimiento personal, te da herramientas para hacer Capaz de hacer negocios Capaz de ir y hablar con una persona eh, Y entregar todos los conocimientos que tienen Entonces yo por ese motivo No lo veo como un gasto Sino que lo veo como algo tan necesario Y que nos va a ayudar en el crecimiento personal Y financiero también Porque de ahí va en que nosotros podamos aplicarlos En nuestro día a día Y poder eh, hacer que eso nos dé eh, beneficios Beneficios, después eso nos va a dar rentabilidad sí, Absolutamente ¿qué? Si vas a agarrar ese dinero y te vas Y te compras una moto, lo que vas a tener son gastos Porque la la sí una son gastos Si te vas a comprar ropa, son gastos Pero lo que estás aprendiendo el, el, el, Lo que estás aprendiendo Para ti, la capacitación Eso va a ser lo que te porque va a traer era. Va a ser un ingreso más Oye, quiero invitar a Olguita que anda por ahí Olguita, ¿por qué no te unes? Mándanos la invitación y te, y te unimos a la charla Del día de hoy ya que está por ahí, Olguita. Sí, sería un gran aporte. A ver, Olguis. Agregar a Olguita, a ver. Ah, creo que no puede. A ver, esperemos a ver si se puede. Pero tú tenías también otro libro del cual me estabas comentando esta mañana, Karina, mientras Olguita se decide a ingresar. Bueno, cuando, cuando comenzó, eh, conversamos este tema, yo dije, eh, voy a traer para compartir con las chicas un capítulo que es el número 9 del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki uh -huh. él es un entendido de las finanzas yo creo que de la historia moderna es un eh, exponente pero totalmente a la vanguardia de este tema y él habla, nos entrega en este libro una lista de acciones que tú puedes hacer para, eh, li, para ser libre financieramente entonces, dentro de esas acciones, y quiero leérselos, dice, busca ideas nuevas. ¿Cómo buscar ideas nuevas? Y, y que está dentro de lo que nosotros llamamos como capacitación, como crecer, es, por ejemplo, leer libros, encontrar eh, toda esa literatura que está relacionada con lo que quieres tú aprender. Luego, dentro de otras acciones que, que enumera en este libro... Habla de que encuentres a alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer. Dice, para que comparta contigo consejos y secretos del negocio. Imagínate, qué importante. Y también nos dice, toma clases, lee y asista a seminarios. Siempre dice, reviso los periódicos e internet para encontrar clases nuevas e interesantes. Muchas de ellas son economías, incluso gratuitas. Y está acá y lo he subrayado en el libro para que ustedes lo puedan ver. Es que Padre Rico, Padre Pobre es una Biblia. Eso es, eso es algo que hay que leerlo y volverlo a leer y tenerlo en físico para subrayarlo y después volver y leer todo eso que estamos aprendiendo. Y cuando él nos dice que hay unas ciertas acciones que él te recomienda y dentro de ellas tres te invitan a... Aprender por medio de literatura, leer libros, por medio de, de tomar cursos, es cuando nosotros decimos que, chuta, como emprendedores tenemos esta misión, tenemos ese deber de buscar con quién capacitarnos, con mm -hmm. quién poder tener esa evolución y encontrar los conocimientos que nos lleven a ir al siguiente nivel. Porque siempre hablamos del siguiente nivel, cómo llevamos nuestro negocio al siguiente nivel. Y una de las cosas que nos ayudan a llevar a nuestro negocio al siguiente nivel es esto, los conocimientos. ¿Cuánto nosotros podemos llegar a aprender eh, en cuanto a capacitaciones, cursos, lectura, mentores, todo lo que nosotros podemos encontrar y apoyarnos? Ahorita que estás hablando de los niveles, precisamente estoy buscando acá los niveles que tenemos del emprendimiento, cómo comenzamos, eh, lo que hablábamos ahorita, de, de ser nosotros mismos los toderos, ¿cierto? De, y cómo vamos escalando hasta ser los dueños, los líderes, empezamos como empleados, ya por fin lo encontré, empezamos como empleados, mm -hmm. luego escalamos a autoempleados, que es donde empezamos a ser Empleados es cuando ganas dinero, cuando eres empleado de una compañía, de, de alguna tienda, de algo. Luego vienes como autoempleado, que es donde tú empiezas a hacer tus dineros, pero haces absolutamente todo. Todo, todo, todo, desde de marketing, eh, todo lo que son redes sociales, eh, todo, todo, todo lo haces tú. Luego viene el gerente general, cuando ya empiezas a escalar, sigues a gerente general. Ahí es donde ya empiezas a, a, a ver las cosas diferentes, ¿cierto? Pero luego pasas a dueño de negocio. El dueño de negocios es donde empiezas a generar utilidades, donde ya empiezas a estructurar tu, propio, tu propia estrategia, ¿cierto? Luego como inversionista, ya estamos hablando de que ya tienes todo este, esto estructurado, tienes el dinero y empiezas a invertir aquí y mirar a ver dónde lo pones aquí, acá, allá. Y el empresario, por supuesto, ya la persona que ya está sentado, chévere, solamente moviendo fichas y mirando cómo empieza a hacer el dinero. Pero para llegar a empresario no es porque la persona llegó y dijo, ups, ¿Sabes que Voy a mirar para el frente y yo quiero ser empresaria y no voy a hacer nada más. A no ser que hayas nacido en una familia rica y tampoco ah. creo que vaya a durarte mucho la dicha porque si no tienes una educación financiera como debe de ser, eh, rapidito te gastas el dinero. Es que además tienes que ser un conocedor de los, proces de los procesos de tu empresa porque el empresario que sabe administrar... Él conoce a la perfección cuáles son las cualidades, cuáles son los procesos de su negocio y se enfoca en controlar los puntos específicos de, de mayor importancia. Porque sabiendo controlar esos puntos importantes, él sabe que tiene el control de su empresa y que todo va a ir bien. Uh -huh. Entonces esa es, es la mentalidad ya de empresario cuando tú ya tienes tu equipo de trabajo y todos con su tarea definida y trabajando para el fin para el fin más grande que tiene este empresario okay. y, y eso cuesta tiempo porque es un análisis es un crecimiento y, y pero esa persona que llegó a ser empresario conoce a cabalidad cuáles cuáles son las características de su empresa y por okay. eso y eso le permite manejarla Así Anita es. yo también ¿Sí? les traigo eh, un capítulo de conecta con el dinero de Jurgen sí. Clary chévere, me encanta. Sí, él ¿Es, es, es colombiano, ¿cierto? Sí, y creo que su papá, uno de, no sé si su madre o su padre es chileno también. Y, y él es un tipo que en los negocios online se maneja, pero maravilloso. Y en el capítulo 10 de este libro habla sobre las competencias y actitudes de la mente rica porque como está relacionado este libro con el dinero, eh, habla sobre las competencias y actitudes de una mente rica. Y dice, sí. las competencias también se refieren a las habilidades de cada persona y al conocimiento necesario para cumplir sus metas. Aquí está relacionado con el cumplimiento de metas. O sea, yo como, como persona tengo habilidades que me llevan a cumplir una meta. Pero a veces... Uno como persona dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría desarrollar esta habilidad porque esa habilidad es la que me llevaría a cumplir mi meta. Y les doy un ejemplo. Cuando yo quise entrar al mundo online, no sabía, eh, por ejemplo, actualmente, no sé cómo ocupar TikTok. ¿Y cómo podría desarrollar esa habilidad para ser una tiktokera y mostrar mi negocio en esta vitrina? Sería apoyándome de algún curso que me diga, sabes que tienes que apretar esta función, con esto vas a poder hacer tu TikTok, con esto vas a hacer una transición, vas a poner música, etcétera, etcétera. Y yo ahí voy y eh, construyo una nueva habilidad como Karina Parra, pero esa habilidad que va a ser personal va a ayudar a que mi negocio crezca también. Entonces, no todo es conocimiento, sino que ahora lo traducimos a un crecimiento de nuestras habilidades. Uh -huh. No, y que no podemos dejar también de lado a los colaboradores o trabajadores eh, que hay en las empresas. No uh -huh. podemos crecer solamente nosotros y dejar a nuestro equipo tirado. Todos tenemos que uh -huh. eh, crecer juntos, en el sentido de que si queremos, si estamos en el negocio de la, de la comida, por ejemplo, un restaurante, hay que capacitar a todos los empleados. Desde los meseros, sí. la cajera, todo el mundo. Que todo el mundo vaya surgiendo. Porque o si no, eh, tampoco. ¿Qué se gana el, el dueño, el empresario con tener mucho conocimiento, pero sus trabajadores no funcionan de la manera que deben de funcionar? Entonces, también eh, están los cursos y los, los programas para capacitación de empleados. Exactamente, Anita. Y eso es lo importante, de que nosotros podamos reconocer en qué habilidades podemos crecer o qué conocimiento podemos adquirir para eh, en beneficio de nuestra organización, en beneficio de nuestro negocio y en beneficio propio. Y yo creo que es, es lo más importante que nosotros podamos crecer como persona y que eso eh, a su vez genere beneficios pecuniarios. Así es, así es. Karina hermosa, eh, se nos está acabando el tiempo. No sé si tengas algo más. Bueno, espérate. Por aquí la Suits nos está saludando. Dice, hola, chicas bellas. A ver si por acá de pronto hay más salud. Tenemos peluquería esencia. Eh, mm, tenemos muchas personas. Carito, Valencia. Al final Olguita no sé Ay. Al fin Olguita no se unió. Le dio miedo. Julian, Ana. Lucía, Janier, por acá teníamos también otro saludito, ya se me perdió, Soraya, Walter, Gina, bueno, se me perdió, Enid, Erika, Tatiana, ahora que tengo a Tatiana González antes de irnos, quiero, quiero decirle a la gente de Toronto que vamos un nuevo evento en Toronto eh, tenemos, sí, va a ser el domingo 6 de noviembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a hacer cinco oradoras, vamos a tener vendors, o sea que las personas que también quieren ir a comer, porque va a estar Lara Sweets con sus deliciosos postres y nutritivos porque son hasta nutritivos, son cero azúcar, los de ellas son son veganos y no estoy mal, son, son, son, son, no son, no engordan, así se la pongo, no engordan, un dulce que no engorda, o sea que hay que ir a comerlo. Tenemos también a Tatiana, tenemos siete vendors, entonces aprovechen, es este domingo 6 de noviembre en Toronto de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Escríbanme para darles la dirección y todos los detalles sobre este evento, va a estar buenísimo, cinco horas cinco horas entre ellas tenemos a Paola Ortiz, Emily Padilla, Amira Sandoval, Flor y yo. Vamos a tener ah, temas, va a ser Dios. muy espiritual, va a ser un evento espiritual, muy holístico y eso me uh -huh. encanta, me encanta, me encanta. Uh -huh. Bueno, Qué mi hermosa calidad. Karina. Muchas gracias por un nuevo día como hoy, me encanta que siempre hagamos estos lives por cosas de que a veces se nos, nos ocupamos, tenemos muchas actividades. Eh, bueno, como les decíamos al principio, Karina está en Chile, entonces también los cambios de horario se nos ha hecho un poquito más difícil ponernos de acuerdo, pero hemos tratado de mantenerlo jueves 6 de la tarde hora, hora Toronto. Entonces eso nos, uh -huh. ha, nos ha sido como una piedrita en el camino, pues el que esté eh, ella allá y nosotros acá. Pero, pero aquí lo hacemos. Pero, pero seguimos. Y quiero contarte que eh, si bien tenemos tres episodios, eh, hoy comentaban en el post donde las invitaba a participar hoy día y que habían visto el, el episodio número uno y les había encantado. Así que dije, voy a contárselo a, a Anita porque es muy importante para que nosotros tengamos esa esa fuerza de seguir. Me encanta la energía que hay en estos likes Y bueno, a todas las chicas les envío un fuerte abrazo, que participen ahí en el evento en Toronto con Anita. Y les dejo eh, de regalito estos dos libros que sé que van a ser una orientación porque para cualquier emprendedora eh, abre esa en la mente para que tú puedas ir absorbiendo nuevas habilidades y eh, teniendo el consejo de estos expertos que son biblias realmente para mí cuando yo cada que yo leo un libro me trae tanto conocimiento y siempre tomo notas siempre voy escribiendo después lo leo porque a mí me gustan mucho los audiolibros como no tengo mucho tiempo de estar le leyendo entonces voy manejando voy escuchando entonces me encantan los audiolibros pienso que es una opción grandiosa les recomiendo para que lean, que se, se un audiolibro o un libro al mes es un, vea, es, está mejor dicho invirtiendo al 200 en usted. Y si, y si vas conduciendo, el audiolibro es ideal porque a medida que tú vas avanzando, vas escuchando, poniendo atención y eh, estás nutriéndote de todo este conocimiento del audiolibro y además vas, vas camino a tu trabajo, a tu hogar, como sea, vas ocupando muy bien tu tiempo. Así es, Ahí así vamos. es. Karina hermosa, un, un beso tarde. gigante, muchas gracias por un día más de podcast de Emprende, Emprende con Anita y Karina, los esperamos dentro de 15 días con un nuevo episodio de este podcast, todavía no sabemos el tema, pero seguro que lo vamos a tener, recuerden, nueve, 6 de la tarde, jueves de la tarde o hora Toronto, siete horas, eh, son las siete, Chile. ¿cierto? Sí, son las siete. 7 horas Chile. Un abrazo Karina hermosa, un abrazo para todos. Que estén bien. Muchísimas chau. gracias. Karina, <risa> un besito.